Esta cuerda que está levantando es una cuerda de mejillón versión sembrada porque no lleva más que una semana en el mar. Observarán que el mejillón es tan pequeño que no mide más de 2 centímetros y tendrá que estar en el mar un año para hacerse el tamaño comercial pues el ciclo completo de producción suele ser de un año. Es un palito que tiene atravesado la cuerda. La misión que tiene es hacer de base y soporte del mejillón para cuando este sea adulto ya que dentro de un año son mejillones que de un tamaño de 10 centímetros, la cuerda un diámetro de 30 y pesará 200 kilos. Para hacerse con la semilla, los productores de México normalmente la recogen de la roca, semar cierta en la costa o si no echan colectores al mar. Colectores son esas cuerdas vacías que ven ustedes de encima de la batea. Las pueden echar al mar en la última quincena de abril y allá llegar a los meses de mayo y junio, que se época de sobre la las se fijan en la cuerda y a llegar a mes de agosto ya están completamente llenas de hidrógenos y, y son del tamaño de la cabeza de un alquiler. Pero ponga mucha atención que le vamos a mostrar una cuerda de piedras, diviños o ponche de peregrino, como ustedes prefieran. Esta es una cuerda de piedras que llevan en el mar tan solo seis meses y fíjense qué hermosas es están. Cuando las sembraron no mediría más que 5 centímetros, ahora ya tienen 12 y los 14. Y tendrán que estar en el mar seis meses más para hacerse de tamaño convenciable, pues el ciclo completo de producción también es de un año. Dentro de seis meses estas piedras tendrán un tamaño de 18-20 centímetros. Los hervorantes están sujetas a la cuerda por esos trozos de nylon que le permiten cierta movilidad para así alimentarse. Ya que estos bichos ya no necesariamente se echarle de comer como las gallinas, estos se alimentan solo, se alimentan de plantas. Estamos en una batería de ostras que lleva 3.000 cuerdas y cada cuerda tiene entre las 150 y 160 ostras. Esta cuerda que les estamos mostrando es una cuerda de ostras que lleva 3 meses en el mar. Fíjense que las ostras todavía son pequeñas y tendrán que esperar un año para hacerse de tamaño comercial. Fíjense además que están pegadas a la cuerda en grupos de tres y de espaldas unas a otras. A decir pegada, digo, con un cemento especial, cada si sobre ellas tan durecido. Y esta labor, la de pegar las ostras a la cuerda, la suelen hacer normalmente mujeres. Unas cinco mujeres hacen al día entre las 70 y las 80 cuerdas.